Por el hedor y contaminación que produce una avería en el sistema de aguas residuales, residentes en el sector Pueblo Nuevo solicitan a las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables de Alcantarillado y Alcantarillado, INAPA, con asiento en esta ciudad, una rápida intervención. Hemos ido como cinco veces a INAPA y nos prometen que vienen, que vienen y nunca vienen aquí. Ya tú, da tu de cuenta, por ahí no puedo comer. Es afuera y llevársela para allá arriba la comida, porque no, cuando hay agua... Eh. La, la, la materia fiscal a la casa que se mete ¿Tú me entiendes ahora mismo no está lloviendo ahora mismo no está lloviendo pero, ¿Pero cuando haya llegada agua de la llave ¿tú me entiendes que van a al, los al baños eso brota por toda la parte mira la muestra a ver pues me sale también aseguran que están siendo afectados por la avería desde hace más de dos años y aunque han notificado a las autoridades estas no han brindado una solución porque por aquí pasan los niños de la escuela y cada vez que se cae uno se puerta ahí con, esa, con ese mal olor, tú sabes que son una materia, porque lo tengamos tapado ahí, para que, la, para que la gente camine por ahí, pero con el mal olor, tú sabes más o menos el, olor que, el mal olor que está dando, queremos que se nos resuelva este problema, porque de lo contrario nos vamos a unir a los problemas y los, y los, y los movimientos populares de este barrio. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.